Buen día, entonces. Bien. Vamos a arrancar con los temas de hoy. Eh, vamos a empezar viendo que hay lenguajes que no son regulares, ¿sí? Bueno, no es mucha sorpresa eso, porque un lenguaje regular tiene que ser reconocido por una, por una máquina que no tiene memoria, esencialmente. Y, hay, y como habíamos dicho, al principio de esta parte uno puede asociar a cada problema... Que, que uno se plantea y le puede asociar un lenguaje. Y hay, y hay problemas que uno no puede resolver sin memoria. Eso está, eso es más o menos intuitivamente claro. Entonces, no es una sorpresa de que haya lenguajes no regulares. Pero lo, lo bueno es que vamos a tener una herramienta que es el lema de bombeo para probar que hay lenguajes no regulares. O sea, que ciertos lenguajes no son regulares. Eh, y luego vamos a pasar a ver los lenguajes libres de contexto que son un poco más generales y tienen una presentación bastante conveniente y tienen bastantes aplicaciones también a, a la computación. Bien, entonces directamente pasamos al enunciado del teorema, del pumping lema o lema de bombeo. Es bastante complicado el leer de una pero lo vamos a, a tratar de hacer en, en partes, para poder, eh, lo vamos a hacer en varias, en varias etapas. Bien, esencialmente el enunciado del, del pumping lema eh, habla de propiedades de lenguajes regulares. O sea, dice que si un lenguaje regular tiene que tener cierta propiedad. Y ya mismo adelanto, lo que va a venir más adelante, en, la, en las filminas que siguen, que de hecho, nosotros prácticamente nunca vamos a, vamos a usar el teorema como está enunciado. sino vamos, vamos a usarlo al revés. Vamos a tomar un lenguaje, vamos a ver que la propiedad no se cumple y por eso vamos a deducir que el lenguaje no es regular. Entonces, bueno, tratemos primero de hacer una lectura eh, de este enunciado que dice que a cada lenguaje regular le puedo asignar un número natural ¿sí? en este caso natural eh, positivo que va a cumplir que cualquier cadena que esté en el lenguaje que sea más larga que ese natural se va a poder descomponer en tres palabritas ¿sí? a alfa la descompongo como beta, gamma, delta como esa concatenación tal que se cumplen las siguientes propiedades. La parte del medio no es vacía. La primera parte, el prefijo beta-gamma, es corto. O sea, tiene longitud menor igual a esta constante K que, que, que, que viene <coughs> que del, del lenguaje. Para cada lenguaje, existe, para cada lenguaje regular existe una K. Y esa K va a ser la cota de la longitud de la primera parte de la cadena este beta-gamma. Y además, tiene la propiedad que la parte del medio, no importa cómo la repita yo, vuelvo a caer en el lenguaje. sí Acá gama la n es repetir la palabra gama n veces. Cualquier cantidad de veces eh, positiva que yo la repita, vuelve a caer en el lenguaje. Si acá tomo n igual a 1, obtengo a alfa, que por hipótesis estaba en, en el lenguaje. Pero lo que no es obvio es que cuando... N sea mayor que 1, vuelve a caer en el lenguaje. ¿Sí? Entonces, en, dicho en palabras más simples, el, el pumping lema, o el lema de bombeo, dice que toda palabra larga de un lenguaje regular tiene un prefijo corto con una palabra, parte repetible. El prefijo acá es beta gamma, y el hecho de que sea corto es, es que tenga longitud menor que ese K, que es la propiedad de la, de, de, que, del lenguaje regular. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es cierto esto? ¿O, o de dónde sale ese número K? Y la, eh, ese número K sale porque el lenguaje regular Este tiene que estar aceptado por un autómata finito. Entonces, este número K va a ser la cantidad de estados del autómata que acepte. ¿Eh? O, o, o dicho, o en realidad este K puede, va a ser siempre menor o igual al tamaño del autómata. Menor o igual a la cantidad de estados del autómata. Nunca va a ser mayor que esto. Pues vamos a ver un ejemplo de por qué esto es cierto. ¿Eh? Repito entonces el enunciado. En versión intuitiva, toda palabra larga de un lenguaje regular tiene un prefijo corto con una parte repetible. Y, y si la repito esa parte, obtengo siempre palabras que están en L, que están en el lenguaje regular. ¿Sí? Entonces tomemos un autómata, este autómata, un poquito de cuatro estados, es un DFA, es un autómata determinista. Y la primera pregunta. Para precalentar hoy, va a ser cuál es el lenguaje aceptado por este autómata. Y hay una encuestita en el aula virtual para que la hagan ahora mismo. Entonces pueden pasar al aula virtual. La encuesta se llama el lenguaje del DFA. Entonces fíjense y traten de ir llenando. Y yo voy a ir mostrando qué, qué pasa con eso. voy e a ir mostrando en vivo qué, qué sucede vamos a ver todavía no hay respuestas Bien, hay dos respuestas ya. Vamos a ver si puedo eh, hacer como hacíamos antes. y mostrando. Bien, voy a tratar de compartir ahora. Voy a compartir mi pantalla. Este... A ver. Voy a compartir mi pantalla completa ahora. Bueno, creo que ahí se ve. Bien. Poquitas respuestas todavía. Igual somos pocos y pocas hoy. Bien, va variando, bien, ahí me gusta. Se va decidiendo la gente. Bueno, estamos en 21. 22, muy bien. Uy. Profe, puede volver a mostrar un poquito el perdón, gráfico. Perdón, perdón. Ahí vamos. Ahí está. Ah, vamos a hacer una cosa. No, no, no, está bien, Mucho, está muchas bien. lo vamos a eh, ¡Uy! Casi lo spoileo. Bueno, lo que voy a hacer ahora, vamos a ver si lo puedo eh, poner acá y ahí. ¿Qué tal? Bueno, 23. Entonces la pregunta es cuál es el lenguaje aceptado. Bien, me parece que estamos estables. El resto quizá ha puesto un cartón frente a la pantalla. Ahí está, bien, ahí está. Corrieron un cartón, bien. Perfecto, sí, bueno, bien. ya me parece que ya se puede, puedo mostrar los resultados de la encuesta. Primero voy a acomodar esto donde iba. Voy a poner esto, voy a maximizar esto. Y ahí está. Entonces tenemos esta distribución de respuestas. Eh, es cierto que no acepta palabras... Todas las palabras aceptadas tienen longitud mayor o igual a 2. Eso es cierto. ¿Sí? Me parece que tendría que volver a... a Mostrarle esto lo voy a poner así y lo voy a, voy a poner, superponer con el autómata para que se vea. ¿sí? Es cierto que todas las palabras aceptadas tienen longitud mayor que 2, porque para llegar acá tengo que consumir dos símbolos, por lo menos. Pero son muchas menos. ¿eh? Por ejemplo, la palabra 1.1 eh, no es aceptada. Entonces ya sabemos que son mucho menos cantidad como palabras con una cantidad par de símbolos eh, eso me parece que eh, me parece no sé si es cierto eso y, y me parece eh, de hecho sí tiene que tener una cantidad par de símbolos y ahora me estoy dando cuenta que la respuesta que puse no es correcta a ver sí no no no es cierto eso, es cierto tiene que tener una cantidad par de símbolos es verdad eso es verdad también es verdad pero hay palabras con una cantidad par de símbolos que no son aceptadas por ejemplo cuatro unos hago uno vuelvo hago uno vuelvo no es aceptada y no hay otra manera de, de consumir cuatro unos o sea, eso, eso hay, que tener, hay que tener cuidado cuando hablamos del lenguaje aceptado por el. Por, voy a recargar por las dudas, a ver. ¿Hay más respuestas? Bien, hay más respuestas. Eh, cuando hablamos del lenguaje aceptado por un autómata, estamos hablando de las, palabras, de las que son aceptadas y no más que esas. Entonces, es cierto que la longitud tiene que ser mayor o igual a 2. Es cierto que tiene una cantidad par de símbolos. De símbolos? Eh, pero la respuesta eh, Como buen troll Es ninguna de las anteriores eh, Esa es la respuesta correcta Que, que es una de las mayoritarias eh, Es una de las mayoritarias Esta de acá eh, esta, la, la que tiene menor, menor cantidad de respuestas eh, esta, esta es falsa Porque cantidad eh, Podría ser par de con cantidad par de ceros, ya, ya no podés. Ya si tiene cantidad par de ceros, ya, ya no lo va a aceptar. Y de hecho, este autómata que está acá, este autómata entonces voy a cerrar esto, y voy a volver a presentar esto, y voy a compartir la pantalla como corresponde ahora. volver a presentar como corresponde bien este el lenguaje aceptado es el de las palabras que tienen cantidad de cero y cantidad de 1, ambas impares. De hecho, este es un ejemplo del producto directo de autónomas finitos, deterministas, que vimos hace dos clases, más o menos. Porque si te fijas, eh, si lo mirara así, este pedacito, y le pusieras aceptado acá, sería los... Eh, que aceptan una cantidad impar de unos. Y si vieras este pedacito, este pedacito de acá, y aceptaras acá, entonces eh, eh, sería cantidad impar de ceros. Y esto que es como, como un producto cartesiano, son todos los pares, fíjate que dice par, el, el, la primera letra del nombre del estado te dice la paridad de la cantidad de unos, y la segunda letra te dice la, la paridad de la cantidad de ceros. Entonces para terminar tiene que tener una cantidad impar de unos e impar de ceros. ¿eh? Así que es el lenguaje aceptó por el este autónomo. Bien, está bueno como para despertarnos esto. Y ahí tenemos una palabrita aceptada por el autómata. ¿sí? Arranco con, en el inicial, consumo cero, consumo uno, consumo uno y consumo uno de nuevo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Eh, como hay varios, eh, eh, como la palabra tiene longitud 4, involucra 5 estados o 5 ocurrencias de estados eh, cuando se consumen, ¿sí? porque, porque tienen, están los dos extremos acá y por eso me suma 1. Entonces, como tengo 5 ocurrencias de estados y hay 4 estados en total, alguna tiene que estar repetida. ¿sí? En este caso me estoy dando cuenta que PI está repetido. El estado PI está repetido. Entonces, si uno toma, bueno, otra cadena, un ejemplo más largo, digamos, por ejemplo, este, la palabra 0, 1, 0, 1, y ahí ya repite un estado, 0, 1 y acepto. ¿sí? Esta palabra aceptada, en ambos casos estoy hablando de palabras aceptadas. Esta palabra aceptada tiene ahora dos estados que se repiten, que el, el PP se repite. Está, apareció acá y aparece acá nuevamente. Y entonces todo eso, es la, ya, ya, ahí ya, ya, ya conté toda la idea del pumping lemma. ¿sí? Una palabra que sea más larga que la cantidad de estados, mayor o igual que la cantidad del estado de un DFA que acepte, entre los primeros casi símbolos tiene que haber repetido un Estado. Por el principio el Palomar, Casillero, como el, o de Dirichlet, como le quieran llamar, se repite un Estado. Hay más, más, esta, más ocurrencia de Estado que Estado, entonces algunos se repiten. Y como acá, como arranqué en, P, en PP, y vuelvo a llegar a PP, y yo podría hacer, hacer todo este camino de vuelta. Vol podría volver a hacer pp pi i i pp pp todas las veces que quiera y siempre me va a dar una palabra aceptada. sí porque después termino haciendo pi i i y, y ese es ya todo el, todo el truco toda la historia con el pumping lemma es ese entonces eh, lo digo de nuevo pero nada más que un poquito más en general eh, y le llamo demostración entonces eh, repito el enunciado con la versión más intuitiva, pero poniendo un poco más de, de info. Entonces, tenemos que encontrar, para probar el lema de bombeo, tenemos que encontrar un número natural, entero positivo, tal que toda palabra larga, con longitud mayor o igual a K, tiene un prefijo beta-gamma que es corto, que es menor igual a acá con una parte no vacía, repetible. Entonces, bueno, la demostración es simplemente, tomo, como L es regular, hay algún autómata determinista que lo acepta, que acepta exactamente las palabras de L. Cuento la cantidad de estado del autómata y, y si alfa la palabra, eh, tomo alfa eh, en L, si es más larga o, o de longitud K, y aceptada, entonces al consumirse los primeros K símbolos, se tiene que haber repetido un estado, porque consumir K símbolos involucra K más un estado, entonces sea Q el primer estado que aparece dos veces, o sea, voy consumiendo y voy acordándome qué estado fui pasando y entonces apenas se repite uno, bueno, a ese le llamo Q. Entonces, Beta va a ser el prefijo que se consume antes de que aparezca ese estado que se repite por primera vez, que podría ser vacío, como en algunos de los casos que vimos antes, podría ser vacío ese prefijo, o sea, es lo que se consumió hasta que aparece el primer símbolo que se repite. Y gamma es lo que se consume entre la primera vez que aparece y la segunda vez. Y eso es no vacío porque es un DFA porque eh, si, si fuera, por ejemplo, un, un autómata con movimiento silencioso, podría ser un épsilon, entre dos ocurrencias de, del mismo estado. Entonces, como es un DFA, no va a pasar eso. Entre dos ocurrencias que haya, tiene que haber un símbolo de, de, de input al menos. Y bueno, como después de consumir ese segmentito vuelvo al estado, puedo repetir ese bucle, Todas las veces que quieran. Y ya está. Está aprobado el pumping RAM. Entonces, en el ejemplo. En el ejemplo que tenemos ahora. Eh, acá, en esta. Creo que esta es la última cadena que habíamos elegido como cadena aceptada. Que empezaba en PP. Después voy por 0 API. 1. 0. 1. 0, 1. Y ahí acepto. ¿Sí? Bueno, acá... El primer estado, o si sea, voy contando de todo P, P, P I, I, I, I, P, no repitió ninguno. Ah, PP. Entonces, este es el primer estado que se repite. Entonces, el segmento de esta cadena alfa, la cadena alfa es 0, 1, 0, 1, 0, 1. Esa es la cadena alfa. El segmento que se consumió, el prefijo que se consumió antes del estado que se repite, es nada. No consumí nada porque ya el primer estado es el que se va a repetir. El segmento que se consume hasta que se repite, que es gamma, es este, 0101. 1, 0, 1. ¿Sí? Y esto es el resto, que en el enunciado se llamaba delta. Y entonces, y, y si hacemos la, eh, la cuentita, lo voy a escribir, si pinchan a la pantalla, en la pantalla, en la pizarra, voy a escribir la palabra. Eh, nada más que voy a usar rojo para el, para el segmento, para gama, lo voy a escribir acá, eh, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Esa, esa es la palabra, eh, 0, 1, 0, 1, y los últimos dos no van en negro. Bien. Entonces, esta palabra está en el lenguaje, está en... En el lenguaje de las palabras que tienen cantidad impar de, de ceros y cantidad impar de unos. Y si yo repito esta parte, acá tengo tres ceros y tres unos. Si repito esta parte voy a tener, voy a tener 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y después 1, 0. Como justo en esta parte tenía justamente cantidad par de cero y cantidad par de unos. si lo repito, voy a terminar nuevamente teniendo cantidad impar de ceros impar de uno. Hay cinco ceros, cinco 1 si lo repito otra vez voy a tener siete ceros, 7 unos, 7 etc. Vuelvo a la presentación. Acá hay otro ejemplo de palabras aceptadas. Eh, arranco en PP, hago 1, hago 0, 0 y 0 para aceptar. Aquí el primer estado que se repite es IP. Entonces, beta, el primer segmentito, es lo que se consume hasta que llegamos al estado que se repite, y gamma, lo que se consume entre las dos ocurrencias del estado que se repite. ¿Bien? ¡Bárbaro! Y ustedes pueden, pueden este, tomar un lenguaje, el que quieran, regular. O sea, por ejemplo, escriben una expresión regular, encuentran un autómata que lo acepta y, y lo pueden poner a prueba esto y van a andar. Pero como dije... Para aplicar el lema, nosotros no nos interesa sentarnos a ver la maravilla de que los lenguajes regulares cumplen con el, con el bombeo, sino al revés, lo usamos para ver que un lenguaje no es regular. ¿Por qué? Decimos, ah, me pongo con la lupa y veo si es que, que no cumple, tengo un lenguaje sospechoso, veo, trato de ver que no cumple con el, la propiedad que enuncia el, el, el lema de bombeo, entonces puedo concluir que el lenguaje no es regular. Y entonces, eh, y para eso usamos la contrarrecíproca. ¿sí? Y este era el ejercicio que tenían que escribir. ¿Y por qué, por qué era un ejercicio? Porque el, esta propiedad que enuncia el pumping lema es sumamente complicada desde el punto de vista del cuantificador. Cuando vos tenés una propiedad, como esta, que dice, existe tal que para todo, existe tal que para todo, cuanto más veces alterna, cambia entre existe y para todo, existe y para todo, más complicado es de, de leer, de entender y de trabajar con eso. De hecho, quizá la definición más complicada que ustedes hayan visto en toda la carrera sea la definición de límite, y la de límite tiene tres cuantificadores. O sea, tres cuantificadores alternados. Para todo Epsilon no existe un delta, tal que para todo X. Esa es la definición del límite. Este, ¿Sí? No sé si viste que había una pregunta en el chat. Ahora me fijo. Cuando la palabra es... Uno, con la palabra, sí. La, la palabra que acabo de hacer es vacío, sí. Correcto. Este bien, bueno, eh, continúo entonces, eh, cuando hay muchos cuantificadores alternados, o sea, cuando alterna entre existe y para todo, se complica, y de hecho este tiene cuatro cuantificadores, ¿sí? ¿sí? Entonces, bueno, por eso es complicado esto, y para negar este lado, tengo que cambiar todos los existe por para todo y mandarle la negación hasta el fondo de la que me queda acá. Vete, no pertenece, es la negación que entró en todos lados. ¿Sí? Se cambiaron todos los cuantificadores y la negación cayó acá en el pertenece. Y entonces, si cumplo, si consigo ver que un lenguaje cumple con esto, entonces no es regular. Así es medio monstruoso, pero la idea es que uno puede tratar de presentarlo con un juego ya eh, que les le voy a mostrar a continuación. Y la versión, la contrarrecíproca de la versión intuitiva es la siguiente. Si hay palabras arbitrariamente largas de L que no tienen una parte repetible, entonces L no es regular. En este enunciado se está perdiendo la parte del prefijo corto. ¿Eh? En este enunciado intuitivo, este, esta es la versión como para que se acuerden, que les sirva eh, para acordarse cuál es el espíritu de cómo lo van a usar al, al pumping lemma. Pero eh, se está perdiendo información importante que es esta. La del, la del prefijo corto. Ahora lo vamos a ver en acción con el juego. Bueno, ahí repito el enunciado tal cual de la contra recíproca del pumping lema que, insisto, es la versión útil. Entonces, acá, tanto esto, tanto el pumping lema o probar una definición, eh, un, un límite, la existencia de un límite por definición, conviene verlo como un juego. Y entonces, en el juego hay dos jugadores eh, estamos nosotros que queremos probar que el lenguaje no es regular y está el adversario que quiere hacernos daño y quiere que no podamos probar de que el, eh, de que el lenguaje es regular. ¿sí? Eh, y entonces este adversario juega cada vez, tiene, tiene derecho a mover cada vez que hay un para todo. Y en los existe, jugamos nosotros. ¿Eh? Ese, ese es el esquema, el, el, el, el esquema del juego. Cada partida se juega moviendo de acuerdo a, a las variables cuantificadas. Y si es un para todos, juega el adversario. Y si es un existe, jugamos nosotros. Eh, y gana la partida. Ganamos nosotros la partida si se da esta propiedad de que beta, gamma, repetido n veces, delta, no está en L, y gana el adversario si es que pertenece a L. Y entonces nosotros vamos a haber demostrado eh, que el lenguaje eh, no es regular si es que podemos dar una estrategia ganadora. Entonces voy a repetir cómo seguir el juego. La primera movida, que es un para todo, la tiene el adversario, que, que elige un K. ¿Y por qué? por qué juega el adversario? Porque nosotros no conocemos que, cuál K va a elegir de antemano. Nosotros no lo conocemos. Pero en función del K que no, nosotros tenemos que estar preparados para re, er, er, responder con un alfa. Y ese alfa que elegimos eh, tiene que cumplir con la condición que está acá. Que sea más largo que el K. ¿Sí? O sea... El adversario nos pone una, una condición para el alfa que nosotros y nosotras vamos a elegir. Eh, ahí, ahí, se, ahí se nota que, que, hay, que, que está la, la cuestión del juego, ahí involucrado. Dependiendo qué mueva el adres, adversario, este, él, son los movimientos posibles que vamos a tener nosotros. Bien. Ahora, el adversario descompone alfa en tres pedazos. Pero, y acá lo importante del, del, de esta propiedad, es que no lo puede hacer de cualquier manera. Tiene que cumplir de que los dos primeros pedazos, el prefijo sea corto. ¿Sí? Tiene que cumplir que el prefijo sea más chico que esa, que esa constante que él mismo puso. Y además, gamma tiene que ser no vacío. Bueno, entonces nos toca mover a nosotros porque no existe ahora. Entonces nosotros damos un N. Y con ese N, nuestro móvil es dar el N, pero ahí no podemos armar beta, gamma repetido N veces, delta. Si, si cumplimos con esto, ganamos. Y si no, perdemos. Y como habíamos dicho, si damos una estrategia para ganar este juego, entonces L no es regular. Entonces vamos a pasar a un ejemplo de lenguaje que no es regular que se ve con esto. Un lenguaje muy simple. Acá copio la estrategia. Y eh, vamos a ver que este lenguaje es L01, que son todas las palabras que empiezan con un segmento de ceros y que siguen con un segmento de unos del mismo tamaño. ¿sí? O sea, 0, 1, 0, 0, 1, 1, etc. 0, 0, 0, 0 1, 1, 1. Este lenguaje no es regular. ¿Sí? Y ahí te das cuenta, a ver, ¿por qué, por qué no es regular este lenguaje? Hacía o sea, una explicación muy este, barata de por qué no es regular. Es que el automata que, que vaya a reconocer esto, se tendría que acordar de cuántos ceros... Consumió para después ver si va a aceptar la palabra o no después. se tiene que acordar. Empieza, empiezan a llegar ceros Llegan, llegan, llegan 10.000 ceros. Entonces, ¿dónde anota que había 10.000 ceros para después aceptar solamente si vienen 10.001? O sea, como no tiene memoria, este, no puede anotar eso. Bien. Entonces, ahora vamos a jugar el juego. Vamos a dar una estrategia. Para poder ganar el juego. Bueno, adversario elige K. Entonces, nosotras y nosotros proponemos esta palabra. Nosotros tenemos que dar una palabra que tenga longitud mayor o igual a K. Podríamos dar otra, quizá podríamos dar otra, pero esta nos conviene bastante. Bien, ahora... El adversario va a descomponer alfa en tres pedazos. ¿sí? Pero acá usamos, vamos a usar el hecho de que el, el prefijo beta gamma es corto. Entonces, como es corto, como tiene longitud menor o igual acá, tiene que estar todo incluido en este pedazo. Beta gamma, que va a estar, la palabra beta gamma va a estar hecha solo de ceros. ¿Eh? Y entonces, como está hecha solo de ceros, ¿qué va a pasar cuando yo haga gamma a la n acá? Entonces nos toca jugar a nosotros y tenemos que dar un n. ¿Y qué jugamos? n igual a 2. Y ahí ya, ya ganamos. ¿Por qué? Porque cuando armamos beta, gamma al cuadrado, delta, que es lo mismo que beta, gamma, gamma, delta. Repetí esta parte, ¿sí? gamma, gamma la repetí dos veces, y gamma es no vacía. Entonces como está hecha de cero y es no vacía, tiene al menos un cero. Pero al repetir, ahora la parte de ceros de esta palabra tiene más que parte de uno. O sea, repito un poquitito acá. La parte beta-gamma era un segmento inicial de la palabra alfa. Y como es de longitud menor o igual a K, tiene que estar todo incluida acá. El resto de la palabra, que es delta, tiene unos, capaz que tenga ceros, pero tiene todos los unos acá. Entonces, al haber repetido este pedacito gamma, que estaba, que estaba hecho de ceros, de una cantidad positiva de ceros, entonces, repetí ceros, y no repetí ningún 1. Todos los 1 están acá en delta, que es la misma cantidad que antes. Así que esta palabra tiene al menos un cero más y la misma cantidad de 1 que antes. Entonces ya no puede estar en el lenguaje 0,1, porque las la palabras del lenguaje 0,1 tenían la misma cantidad de cero que de 1. ¿Sí? Entonces, este lenguaje no es regular. Este, bueno. Este es un ejemplo del uso del pumping lemma para ver que un lenguaje eh, no es regular. Bien, eh, lo, lo ideal sería que ahora piensen todo, bueno, por eso es una de las razones por las cuales estoy harto de esto, porque me gustaría ahora dar un ejercicio, que lo pensemos 15 minutos todos y hablar con todos y todas del, del ejercicio y discutirlo, pero bueno, eso es algo que no podemos hacer así virtualmente o que es bastante impráctico hacerlo. Así que eh, vamos a hacer un recrédito ahora de 10 minutos y eh, vamos a... Este, ah, veo un comentario. Sí, de hecho, de hecho ya eh, con Automate Infinito se podría aceptar ese lenguaje. Bueno, ese comentario me da para explicar una cosita. Eh, cuando digo memoria, no memoria. Fijémonos que el lenguaje S, de hecho, como que hace falta infinita memoria. ¿eh? Porque si yo eh, quiero... Acá N, el lenguaje es infinito, pero como que me tengo que acordar de, de la cantidad de, de ceros que hay, y puede ser arbitraria esa cantidad de ceros eh, El hecho es que hace falta... Eh, como una cantidad no acotada de memoria, en el sentido de que para cualquier palabra en particular la puedo deducir con una cantidad finita de memoria, pero para decir todo el lenguaje necesitaría tener acceso a una cantidad ilimitada de memoria. Para cada instancia es una cantidad finita, pero, eh, pero conforme se van complicando las instancias, las palabras que tengo que dec decidir si son aceptadas, necesito más memoria. Y en general, eh, los autómatas que, que, se, que se consideran más complicados que los autómatas finitos, tienen algún tipo de memoria como ilimitada. ¿sí? Pero se distingue el, el, el tipo de acceso a memoria que tenés. O sea, cómo podés acceder a esa memoria. ¿Sí? Entonces, hay unos autómatas que no, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en la clase que viene o en la otra, que se llaman los autómatas a pila, que tienen una pila justamente. Eh, es ilimitada la pila, podés guardar todo lo que quieras en la pila, pero solo podés ver lo último que, que, que pusiste, y lo podés tirar a lo último que pusiste. Esencial, esencialmente con la pila ya está claro cómo resolvería este problema. Vas guardando, tic, tic, tic, tic, tic, un contador, vas metiendo ceros en la pila, y cuando empezás a recibir uno, empezás a sacar los ceros de la pila para ver, cada vez que recibí uno, sacó un cero. Y cuando se, se te acabaron los ceros, decís, ah, bueno, eh, siguen viniendo uno, si viene alguno uno más, pum, eh, no aceptás. Si justo fue el último uno, aceptás. Y si se te acabaron los unos antes de vaciar la pila, entonces no aceptás. Entonces, si tuviera una pila, el autómata podría eh, decidir tener más. Y resulta que eh, hay una familia de lenguajes, que lo vamos a ver después del corte, que se llama lenguaje libre contexto, que coinciden con los lenguajes aceptados por los autómatas que tienen una pila. Bueno, entonces nos vemos a las 10 eh, en punto. Me quedo para consultas, cualquier cosa.